Mi pana Ya se acerca. Regreso del 2010. Preparen sus ojos. Activen sus oídos. Ha llegado. El momento del estreno. Top de cierres de transmisiones de... Chilevisión. Red de Televisión Universidad de Chile. Se estrenará el día 3. 31 de octubre. Recomendamos a los adultos acompañar a los menores de edad y, por supuesto, a disfrutar también de una gran obra de Picacaroto. Hacemos lo que queremos.